Pack específico de verano. ¿Cuál sería el pack específico del verano que le recomendarían a un cliente? Tres packs necesitamos. Vamos a pack. Pack. básico o estándar vale. o plata, oro diamante. Bronce lo que sea. sea. Es bueno. ¿Qué le haríamos al coche? Porque vamos a lanzar una campaña online para que los clientes salgan beneficiados y nosotros tengamos también más coches. O sea, le tenemos que dar algo con un precio alto para luego rebajárselo. Por ejemplo, interior más exterior. Tapitería. Yo, yo le ofrecería, yo le digo mi idea. ¿Qué es específico de verano? ¿Qué para es lo coche. que yo le haría a mi coche? Como mínimo le metería una doble cera. Sí. Para protegerlo sí. del sol, de la arena, del polvito que lo raya y tal. Entonces, interior, exterior más doble cera podría ser el inicial. ¿no? Uh -huh. Interior más exterior, doble cera... Y nano asientos, por ejemplo. Bien, eh. Pero que es eh, cosa o sea, que, o sea, que están viniendo y hay que volverlos a hacer porque el tema de la sal vuelva a, vuelva a surgir. Sería buena idea. Entonces, por ahí el segundo sería interior, exterior, doble cera y tapicería. Claro, para para sí. proteger el asiento primero hay que limpiarlo. Claro. Sí, claro. Entonces, ese podría ser el segundo. Y el tercero, interior, exterior, doble no, cera no y un bien. car protega el asiento. O claro. un car protege exterior y tapicería se va a levantar la este presión. Se va Se va a ir. Cri, cri. Se va a, a este quedar dormido. ¿no? Sí, sí, sí. Está, vale, está, pero no está. Déjale. A ver, ¿de qué estamos hablando? Venga, a ver, ¿de qué? ¿De el pack de verano. Ah, ah, sí, sí, muy, bien, muy bien, muy bien. A mí me gustaría, a mi coche, como pues, si me estuviera dando un teléfono y me estuviera dando un asiento, claro. para protegerlo. ¿te parece la idea, por hacer un buen servicio en todos los servicios meterle una doble cera? Partiendo de claro. esta base. Claro. Y en el exterior me encantaría doble cera porque el sol si no te lo cruje. Claro. Yo que conozco los productos nano, también me gustaría aplicarle nano al cristal para que bueno, filtre bueno. los rayos bueno, y no me rompa digo, el sol. Al, el al, calor, calor. al final, final. en verano le hace falta de todo, claro. al noche. Luego otra cosa muy importante, que la gente va mucho a la playa. Y aparte de la arena, ¿cómo viene cuando aparca debajo de los pinos? Oh, de... En el coche de la jefa aparece una lija. ¿Viste? ¿Y se de qué es eso? ¿Los árboles o qué? La asesina, la pasticina es del polvo. No, claro. Ahí claro. duerme afuera Se la Necesita ah, del... todo, Y luego, luego la coja para las piernas, que viene muy bien también. Y hidratarla. Mucho más que... En... Vienen resequísimas. Ahí van la surgiendo las ideas, ¿eh? La gente que viene, La gente que viene del campo. Que se va de vacaciones, que van a la playa, que se van fuera de las a la, a la calas. Los asalitos, sabes cómo claro. quedan de la arena, de, de la, la, la sala sal, de, sal, de, sal, de, de, de, la... de los gimnasios, es verdad. De los gimnasios, venga papá. A ver, venga, no. a ver. Mira, mira, mira. Mira, sí, y Chisco, <risas> <risas> <risas> <risas> chisco nos saca el brazo. Venga, a ver, sacad los cuatro del lo brazo, lo venga. Sácate el lo brazo, a ver, preparados, listos. Lo que no no, aquí, aquí, aquí. aquí. Ah, vale. A ver, pero sacando, a sacando. Poné los brazos ahí, en fila. Venga, Venga, en fila, Antón. He Venga, ponte he delante de Hernán. He no, no. no, es, que Venga, ahí. Que una una ahí. Una ¿Ven ah, una preparados. ¡Ah, preparados. Voy por al lado mío y yo parezco un flacucho de. Venga, preparados. Listos, a lado Listo, miradme. Un te gano. Dale, como estoy dejando la vida. Sí, sí, sí. A mí me andan los capítulos. Estaría bien un pack que no lo tenemos Aquí, cada uno sí, ¿eh? a lo suyo Yo estoy mirando pero estoy dormido, ¿eh? ah, una... Un pack que contenga eh, Un pulido y un interior a fondo Porque de hecho el pack no hay el... Sí, es que es eso Tenemos que hacer uno Que sume, sí, ese sería por ejemplo, el que sume 150 euros Y que al cliente le cueste 99 sí. Por ejemplo okay. El siguiente pack, sumar 300 euros que al cliente le quede por ciento y pico, y el siguiente buena, ya le, met, le metemos todo lo que nosotros le haríamos un coche y un descuento agresivo. Es súper importante desglosar para que el cliente entienda: claro, claro. hidratación del neumático, el cliente y también el personal. ¿Vos claro, claro, claro, no eh, cuanto más? Desarrollado este, la verdad que más EsoPECF, se, sí, se sí, sí, podrá ofrecer. Sí, porque si no lo entiende ni el personal, worship, bosses... pues, entonces no se vende. No, no, vale, eso pues, está claro. Vale, pues mal, tenemos una base. Dicho eso, nos vamos a. Sí, no, pues, bueno, claro. después del vídeo veremos el resultado de estos packs. Y <rútbol> <Pequeno>